Hola Nurator, hoy quiero compartir con vosotros una sorpresa. He comprado un cuadro en Chain Reaction y hoy lo tengo aquí. Y quería compartirlo con vosotros. Es un cuadro Otane Circus One Circus 2017, color rojo. Vamos a abrirlo. Estoy nervioso, ¿sabes? Estoy muy nervioso, ¿sabes? ¡Buah! ¡Qué maravilla! ¡Buah, buah! ¡Qué maravilla! ¡Aquí está! maravilla es precioso Yo me, me, me sigue gustando más el azul ¿eh? Te lo digo. os voy a explicar las especificaciones del cuadro es un cuadro de LIR para rueda 26 eh, pipa cónica que le puedes poner tanto horquilla con tubo cónico como horquilla con tubo de un quinto vale con, con los adaptadores específicos los rodamientos que lleva son el IS42 arriba y el IS52 abajo eh, la, el, la tija sería de 30,9 ¿vale? y, y la abrazadera de 34,9. Eje de 10 de 88 milímetros. Le valen tanto bien las de BMX como de Mountain Bike con capuletas. Y, y el, el hueco de la rueda trasera es de 10 por 135 para eje de 9, eje de 10 y eje de 12. Lleva para frenado de disco para, y, y, y eh, ponerle el freno de disco ¿Por qué me he comprado este cuadro? Bueno, porque yo tengo piezas de, una, de, de bicis antiguas y aparte eh, coleguillas que me han dejado piezas y estuve buscando un cuadro el cual me pudiera eh, valer para gastarle todas las piezas que no tuviera que comprar piezas que eso vosotros lo podéis hacer y os podéis ahorrar mucho dinero El precio de este cuadro son 162 euros con el envío incluido en la, en la página donde lo compré pone que lleva para ponerle patilla, para ponerle cassette, Pero este es el segundo cuadro que compro y no lleva. No sé si es un problema de fabricación o porque no se enteran ellos o por qué coño. Hay tres colores, rojo, azul y negro. ¿Y por qué me compro este cuadro? Bueno, pues porque tenía unas piezas ahí muertas... Y el propósito de, de, de haber comprado este cuadro es porque tengo piezas que no las estoy utilizando y por ahorrarme un dinero, pues busqué un cuadro que se adaptara a todas las piezas que tengo para no comprar piezas nuevas y que me costara más, más dinero el montaje. Si os ha gustado, dadle a like. Si queréis verla montado el cuadro, compartir y dentro de poco veremos este, esta máquina surcando las calles.